¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil Chicos, pues salió un nuevo evento ya Salió el evento de la búsqueda de tesoro Para los que vienen del FIFA anterior eh, Probablemente se les haya muy conocido este evento eh, Lo tuvimos con un evento de pretemporada eh, Para el FIFA actual Vamos a repasar un poco el evento Para que vean más o menos de qué trata Aquí la, la moneda eh, corriente son los puntos de vela Estos puntos de vela los vamos a conseguir Por ejemplo aquí en el juego de habilidad que nos va a dar 5 puntos de vela. Este juego se actualiza cada 8 cada horas. Después vamos a tener un juego de habilidad repetible hasta 10 veces. Igual se va a actualizar cada 8 horas. Y en este juego de habilidad nos dan de 1 punto a 5 puntos de vela. Y con la oportunidad de obtener uno de esos mapas que es como para fijar el curso. Ahorita un poco, un, un poco más adelante le voy a decir. También tenemos lo que es este, eh, la publicidad. Volver publicidad vamos a obtener 3 puntos de vela. Y por último tenemos los partidos de ataque enfrentado, vamos a poder hacer tres partidos de ataque enfrentado y por ganar ese partido de ataque enfrentado vamos a recibir 8 puntos de vela, por empatarlo vamos a recibir 5 puntos de vela, perdón, por empatarlo vamos a recibir 5 puntos de vela y en dado caso que lo perdamos igual vamos a recibir 3 puntos de vela, así que mínimo vamos a poder sacar aquí 9 eh, puntos de vela, en el peor de los casos que perdamos los 3 pero igual, eh, si no quieren perder los tres partidos, pues aplíquense. Eh, ya saben, ahí hay un, ¿qué será? Como truco. Eh, vayan a su equipo y pues ahí hagan unos cambios en los jugadores pues para, para sacar un poco de ventaja, ¿verdad? En los partidos de ataque enfrentado y pues garantizar esas tres victorias. Ok, para los que vengan de la temporada pasada, eh, no sé si recuerdan que en este evento debimos de haber conseguido eh, o, o más bien, nos metimos en la búsqueda para eh, encontrar piezas de mapa y una vez ha este, eh, completado esos mapas lo canjeamos por un, por un, este, por un tesoro o un cofre eh, aquí les dejo una captura eh, yo únicamente pude completar lo que fue un mapa por lo tanto nada más recibí un solo cofre y pues por ese cofre eh, recibí estas, estas recompensas recibí este, puntos de vela eh, recibí doblones y eh, recibí estos mapas para trazar el curso ahora bien este estos puntos de vela y estos este mapas para trazar el curso ¿Dónde los vamos a usar bueno los vamos a usar en esta parte de aquí donde está el mapa como podrán ver está pues, el barco en una cierta eh, en un cierto punto y la X que es donde muestra donde está el tesoro está en otro cierto en otra parte del mapa perdón Así que eh, con los puntos de vela nos vamos a, a ir este, dirigiendo eh, aquí donde está la, la brújula. Eh, ya sea hacia el norte, el este, según donde este, esté la X. Y cada punto de vela va a ser una casilla que vamos a ir avanzando. Así que si la X donde está trazado el, el, el tesoro está cerca. Bueno pues yo les recomiendo que usen sus puntos de vela hasta llegar a ellos. O bien eh, si ya rebasa de unas 15 casillas lo máximo que puede estar lejos de retirar el mapa son 20 entonces yo les recomiendo si, si ya está por más de 15 casillas de, de retirado les recomiendo que usen eh, lo que es esta opción este, para fijar el curso y así ya no tengan que estar usando sus puntos de vela demasiado y pues, para la próxima búsqueda de tesoro muy probablemente les, les toque cerca así que ya pueden usar este, este, sus puntos de vela ahí una vez que eh, lleguemos donde está la X este, y encontremos el tesoro bueno, pues vamos a este, abrirlo y vamos a tener como recompensa 10 doblones. Ahorita las voy a explicar bien para qué son estos 10 doblones. Y vamos a recibir ya sea eh, refuerzo de habilidad, eh, monedas o bien este, puntos de experiencia. Eh, en cada tesoro que encontremos, vamos a tener la oportunidad de recibir a un jugador de tripulación de GR80 o más. Eh, la verdad es que las probabilidades han sido muy altas. Yo he recibido fácil, yo creo que ahorita tengo como unos 3 o 14 de hecho ahorita se los voy a mostrar esos son todos los, este, los jugadores de tripulación que he recibido únicamente este, reclamando el tesoro en el mapa así que como podrán ver las probabilidades son muy altas de encontrar estos jugadores así que además de recibir bastante monedas, eh, repuesto de habilidad y punto de experiencia también vamos a estar recibiendo muchos jugadores de tripulación con GRL80+, que si no les sirven su plantilla pues bueno, muy fácil lo van a poder vender en el mercado o bien utilizarlos en los ECBs de introducción y sacar monedas ya saben que ahí están los SBC de introducción que nos dan este, 2.5 millones de monedas. Para los que están cortos de monedas, pueden usar esos jugadores de, de tripulación con GRL80 o más y los pueden colocar en ese SBC y reclamarse esas monedas. Bueno, ahora pasaremos a lo que son los doblones. Los doblones los vamos a usar en los mapas de tesoro. Tenemos tres mapas, tenemos el primer mapa habilitado y en ese mapa encontramos al primer capitán que es Pellegrini de un GRL92. Para llegar a Peregrini y reclamarlo únicamente eh, son necesarios de 265 doblones Y vamos a recibir 2.650.000 monedas El otro capitán maestro que está en el mapa 1 es Callejón Y para reclamarlo a él únicamente vamos a ocupar de 690 doblones Y recibimos a cambio 7.150.000 monedas Esto es nada más en el mapa número 1 El mapa 1 está hecho para recibir varios millones de monedas Y si es que están cortos de ella luego vamos a pasar lo que es el mapa 2 en el mapa 2 tenemos al primer jugador que es Arnautovic y para poder reclamarlo va a ser necesario de 1.375 doblones y vamos a recibir a cambio 3.125.000 puntos de experiencia el segundo jugador que está en el mapa 2 es Miquitarian y para poder reclamarlo son necesarios de 2.450 doblones y recibimos a cambio 5.825.000 puntos de experiencia Ahora, este mapa no está habilitado. Para poder habilitarlo es necesario dar 500 doblones o bien entregar 500 FIFA Points. Ahorita en un momento más voy a decirles este, cómo van a poder reclamarlo usando FIFA Points. Aunque de momento a lo mejor no tengan FIFA Points. Ahorita van a ver la forma de conseguir esos FIFA Points gratis y puedan desbloquear el segundo mapa. O bien quizás hasta el tercer mapa. Ahorita vamos a ver. Luego, el tercer mapa se requiere para poder desbloquearlo 1000 doblones. O bien, entregar 1.000 points para poder tenerlo habilitado. Y el primer jugador que vamos a poder reclamar es este son Y para ello vamos a ocupar 1825 doblones. Y vamos a recibir a cambio 7.300 refuerzos de habilidad. El segundo jugador es este Sánchez. Y para poder reclamarlo vamos a ocupar de 2.725 doblones. Y vamos a recibir a cambio 10.900 refuerzos de habilidad. Por último, encontramos a este Sterling. A quien para poder reclamarlo vamos a ocupar de 4.675 doblones. Y vamos a recibir a cambio 18.700 refuerzos de habilidad. Ahora bien, ¿cómo está eso de eh, poder bloquear el mapa 2 y el mapa 3 aún cuando no tengamos FIBA Points? Bueno, la forma de conseguirlo gratis es en esta parte de acá. Es aquí, en las actividades diarias, al completar todas las actividades del día, recibimos 53 IVA Points al día. Recibimos 2 IVA Points por abrir este eh, el sobre gratis en la tienda. Recibimos 5 IVA Points. Eh, por completar este tres juegos de habilidad en las campañas recibimos 6 fa points por este realizar tres juegos de habilidades en los eventos eh, recibimos 2 fa POINTS más por haber anotado 10 goles recibimos 6 eh, fa points más por realizar tres partidos de ataque enfrentado y al haber completado todas esas actividades este recibimos 32 fa points lo que nos suman 53 fa points al día Estamos hablando que eh, a la vuelta de 10, de 10 días vamos a recibir 530 FIFA Points, que son más que suficientes para este, poder habilitar lo que es el mapa 2. O bien a los 20 días eh, vamos a poder este, juntar 1060 FIFA Points, que son más que suficientes para desbloquear el mapa 3. Y si han tenido este, la fortuna de eh, haber ahorrado un poco de FIFA Points, muy probablemente van a poder juntar eh, en esos 20 días esos 1000 FIFA Points. Y con lo poco que tengan ahorrado, quizás lleguen a juntar los 1500 points y ya pueden desbloquear tanto el mapa 2 como el mapa 3. Así que eh, no dejen de hacer esas, estas actividades diarias, sigan este, haciendo para que estén juntando esos, esos points gratis y puedan habilitar ya sea el mapa 2 o el mapa 3 según los points que lleguen a juntar. Por último, quiero comentarles este, las recompensas que podemos recibir este, por realizar los logros este, en este evento. Por haber completado todo el mapa 1, eh, recibimos lo que es este un trofeo en la, de la búsqueda del tesoro y este kit de pirata que la verdad es que es de pirata no no no le encuentro nada más que nada parece un kit del hombre araña por todas esas telarañas que tiene ahí pero bueno vamos a recibir ese kit y ese trofeo de la búsqueda de tesoro por haber un, por haber completado únicamente el mapa 1 luego este si logramos sacar a este sardes que te lo voy a estar mostrando eh, yo ya lo tengo en mi plantilla eh, la verdad es que tuve suerte de que me saliera en, en la búsqueda de tesoro del mapa como les digo, hay altas probabilidades de que estén saliendo jugadores así que no se desesperen, no vayan al mercado a comprarlo porque está algo caro, creo que anda entre 3 millones, 2 millones y medio de moneda no lo compren, todavía falta mucho tiempo para que termine este evento así que eh, no se desesperen todavía, no lo compren pero si les llega a salir en, los, en, en la búsqueda de tesoro del mapa eh, pónganlo en, en su alineación y van a recibir 50 dolores nada más por haberlo puesto en su alineación la otra recompensa era, eh, ya no la tengo yo ahorita porque ya la, ya la, ya la reclamé. Pero este, la otra recompensa era este, formar un once inicial con puros jugadores este de tripulación. Eh, no recuerdo qué era lo que daban. Ahorita voy a tratar de, de ver si se lo, si, eh, si, le tomé captura o no. Una hora después. Bueno, no le tomé captura, pero ya, ya recordé que fue la recompensa. La recompensa por eh, hacer un once inicial con jugadores de tripulación de, de este evento de la búsqueda de tesoro Era un logo Este logo de acá que de hecho ya lo, ya lo tengo este, eh, en mi equipo Entonces nada más este rapidito para recapitular y este, vean cuántos puntos velas pueden hacer este en cada turno Como verán yo tengo 161 puntos de vela eh, Son los que he juntado eh, realizando tres turnos Que fue el, el último turno del día de ayer el primer turno de este día cuando se renuevan las actividades y el segundo turno del día de hoy por esos tres turnos este, he logrado juntar 161 puntos de vela recuerden que eh, en el juego de habilidad que se refresca cada 8 horas nos dan 5 después eh, tenemos la oportunidad de eh, en el segundo juego de habilidad que es repetible esas 10 veces conseguir de 1 a 5 eh, más o menos aquí el promedio que yo he conseguido han sido de 15 a 18 puntos vela más o menos, entonces ahí ya venimos ya 23 luego por ver acá este, la publicidad nos dan 3 ya llevamos 26 y de ganar los 3 partidos de ataque enfrentado recibimos este, 24 puntos de vela más los 26, estamos hablando más o menos de unos 50 puntos de vela que es más o menos lo que yo he, eh, he podido conseguir, entre 50 y 55 puntos de vela es lo que más o menos yo he, he logrado conseguir en cada turno así que al día estamos hablando que podemos conseguir unos 150, 155 160 puntos de vela quizás esos puntos de vela este, ya transmitidos acá al mapa yo creo que fácil, eh, podemos conseguir unos 150 o quizás hasta 170 eh, doblones eso es lo que podemos conseguir al día si el evento dura 28 días yo calculo que durante todo el evento vamos a poder este, conseguir de, de 4.700 a 5.000 doblones así que muy fácil vamos a poder conseguir varios capitanes maestros de este evento ya luego en otro video ahí les, este, les estaré hablando de algunas combinaciones que pueden hacer si bien eh, van por un jugador del mapa 1 y tal vez un jugador del mapa 3 O bien este, van por un jugador del, del mapa 2 y otro del mapa 1 En fin, en otro video les voy a traer las combinaciones, las posibles combinaciones que van a poder hacer Basándonos en que vamos a poder este, juntar durante todo el evento 4,700 a 5,000 doblones eso sí, les aconsejo que no los gasten todavía Guárdenlos hasta que terminen el evento Este es mi consejo, eh, no se los gasten todavía O bien, si ya tienen muy bien este tramado su, su estrategia Bueno, pues gártenlos así como, como van a hacer su estrategia Si no, espérense hasta el último Para que decidan bien qué jugadores van a reclamar Y qué les conviene más Si dice por moneda, si es por responsabilidad O bien, si es por punto de experiencia Bueno chicos, pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si así fue, por favor, suscríbanse al canal